Seguro que tienes en casa alguna botella de cristal para reciclar. ¿A que sí? Pues vamos con ello. Por cierto, soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Empezamos pintando la botella con pintura a la tiza de color turquesa. Aplicamos la pintura con una pequeña esponja para crear un poquito de textura. La pintura a la tiza no necesita imprimación previa, por lo cual la podemos aplicar directamente sobre el cristal. Si quieres poner pintura acrílica necesitarás primero poner una capa de gesso o imprimación sobre el cristal, después ya puedes pintar con la pintura acrílica. Ahora vamos a necesitar pintura a la tiza de color blanco y un pincel de cerdas duras. Con muy poquita pintura vamos a hacer la técnica del pincel seco, que consiste en mojar el pincel y descargarlo para dejar muy poquita pintura sobre la pieza. Eso sí, tenemos que dar siempre las pinceladas en la misma dirección De esta forma vamos a cubrir toda la botella de pinceladas de color blanco Para el decoupage vamos a utilizar esta preciosa lámina de hortensias Que es de mi segunda colección de papel soft o papel japonés Ya me habéis visto utilizarlo anteriormente y como veis es un papel muy finito De textura parecida a las servilletas pero mucho más resistente con un pincel y un poco de agua voy humedeciendo el contorno por donde quiero ir rompiendo el papel. De esta forma voy a ir cortando las figuras y separándolas. Como siempre os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Una vez recortado el papel vamos a pegarlo en la botella con pegamento especial para decoupage. Con un pincel ancho y plano vamos aplicando el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Es importante que el pincel sea ancho y plano para poder aplanar el papel a la vez que lo vamos pegando. Aplicamos el pegamento por encima del papel, como veis, que es tan finito que el pegamento lo traspasa y de esta forma se queda pegado en la botella. Antes de continuar decorando la otra cara de la botella, vamos a dejar secar esta cara para que no se nos estropee al darle la vuelta. Así que dejamos secar esta cara y continuamos decorando la otra. Y lo hacemos de la misma forma. Colocamos el papel y vamos aplicando el pegamento suavemente con pinceladas largas. No dejéis que el pincel se quede seco, el pincel siempre mojado. Y vamos a ir decorando la botella con las flores. Ya se nos ha secado el decoupage y fijaros qué bonito ha quedado. Ahora vamos a necesitar pintura dorada. Y con ella vamos a pintar la parte de arriba de la botella. Vamos a dar pinceladas sueltas con el pincel seco. No vamos a dar mucha pintura porque vamos a ir bajando y vamos a dar reflejos dorados con el pincel seco en las zonas donde no haya decoupage. En toda la zona donde hay blanco pero no hay puesto papel de decoupage. Vamos a hacer pincel seco. Vamos a poner la pintura de forma salpicada en una zona más pintura que en otras. Ya se ha secado la pintura dorada y ahora para sellar el trabajo aplicaremos una capa de barniz. Ya se ha secado el barniz y para adornar voy a poner este medallón que ya hice en un tutorial anterior en el cuello de la botella. Este medallón está hecho con porcelana fría, sellos y un trocito de cola de ratón. Podéis poner alguna llave antigua, algún botón